vale bueno muchas gracias por venir eh, y menos mal se fue la lluvia para que hagamos esta charla aquí hay algunos artistas de la primera exposición que vamos a hablar esta noche entonces en algún momento hasta tal vez hay tiempo para conversar con ellos y la idea de esta eh, charla es poder hablar un poco de la construcción de tanto la exposición que está ahorita eh, al otro lado en teorética que tiene un segundo componente que se inaugura el próximo sábado como parte del aniversario de Teorética para que vengan a partir de las 4 de la tarde dos de las salas se inauguran con una obra de Emilia y una obra de Ernesto Salmerón que hacen parte de la exposición y hay otras actividades para que no se lo pierdan eh, la segunda parte vamos a hacer un break súper pequeño para hablar de otra exposición que acabé de co -curar con un curador en Hong Kong eh, una exposición bastante grande que más allá de hablar de una historia de allá en sí como que habla de creo que de debates culturales que tal vez son pertinentes de hablar desde acá y que está muy conectado como con cosas que he venido trabajando eh, y que tal vez una parte de ella se vio en la exposición de hombres entre las ruinas eh, ahora en Hong Kong hay como una exposición que también tiene que ver como con ansiedades raciales y tensiones en relación a la diferencia pero bueno la idea es eh, hablar primero de ante un fusilamiento y esa charla es bastante informal es para hablar un poco cómo se van como construyendo las exposiciones eh, y ver cómo eh, un tema que tal vez consideramos canónico en las artes en América Latina y, sobre todo, en Centroamérica, como la violencia, y lo digo canónico en el sentido que eh, hay generaciones de artistas que hasta podemos, podemos reconocer, digamos, visualmente ciertos géneros ¿no? eh, en relación. Aproximaciones y exploraciones de artistas o literatos o directores de teatro en torno a um, conflictos armados, masacres, desapariciones que ocurrieron en cierto momento, digamos, de ciertas violencias históricas como que podemos eh, fácilmente como apuntar en la historia en América Latina. Eh, que tal vez es más reciente en la historia, más reciente en Centroamérica. Y a los géneros que me refiero es eh, que si, sí, digamos, hay un trabajo como de un arte de denuncia, eh, un arte que trabaja, digamos, con eh, la memoria que tiende a… como una memoria de guerra que tiende a… Eh, Tener una cierta de de las víctimas no entonces digamos hay cierta eh, por eso me refiero canónico que claramente fue importante y debió responder de esa manera ese momento pero yo me preguntaba cómo poder hacer una exposición sobre ese tema que más que un tema es como un fenómeno cargado de una complejidad inmensa dependiendo el contexto donde eh, donde opere o donde se ejerza cualquier tipo de violencia y la idea de la exposición cuando se pensó primeramente era ver de qué manera artistas de otra generación eh, podrían estar eh, tomando ese tema pero no necesariamente en relación a la denuncia la construcción de memoria de guerra eh, pero tal vez complejizando aún más eh, las representaciones y las políticas de imagen de la violencia eh, en el contexto donde estén actuando eh, yo traje para comenzar como unas imágenes para entender un, tanto, un poco como de posiblemente dónde viene el, el nombre de la exposición. No es que se haya pensado en Goya primero, pero creo que fue real. lo traje a Goya en relación a como mi propia eh, interpretación o o un poco la reflexión en torno a la imagen del diseño que hizo el diseñador de la, de la exposición, que realmente fue un trabajo, digamos, autónomo, el diseñador, que él mismo, a partir del de, nombre de la exposición, nos formuló esta imagen, y pues es un soldado, pero no es, un, no es cualquier soldado, es un soldado español realmente, no es, eh, o sea, tiene este eh, casco súper identificable, y cómo no poder hablar de cierta como historia de la violencia relacionada, pues sí, justamente a la guerra civil, en el caso, bueno, la, una imagen icónica que tenemos es la fotografía de capa eh, pero también eh, esta imagen de Goya, eh, que es relacionada a las primeras luchas de independencia contra el imperio, eh, francés en españa eh, esta imagen sobre todo es muy fuerte para entender el nombre de la exposición porque el ante no eh, no es únicamente es posiblemente tanto o es la ambigüedad entre ser el sujeto que está en el pelotón no. Eh, o es quien está presenciando, que es lo que está ocurriendo en el caso de esta escena ¿no? como que uno está en el nivel de la representación del momento ¿no? y eso es un poco lo que ocurre con las obras de gran parte de los artistas que hacen parte de la exposición, que además de ser espectadores, somos testigos de un acto violento, ¿sí? ya sea la descuartición y la desaparición de cuerpos, ya sea la desaparición de algún de algún familiar de un artista, o ya sea eh, simbólicamente a través del relato, el testigo de un acto tal vez común de eh, una violencia ya domesticada dentro de las instituciones de poder como la policía. Entonces, eh, ese fue como, como tal vez una introducción para entender esta relación del ante, de, de cómo se juegan las representaciones de si uno está siendo fusilado o uno está eh, presenciando eh, un fusilamiento. Pero otro punto muy importante para la exposición era ver de qué manera, eh, como vivimos en una era de una gran producción de iconografía virtual, no. Es decir, no hay momento en la humanidad donde no hemos estado tan eh, sobreexpuesto de iconos, ¿no? eh, Que tal vez eh, cuando ya vemos a través de los medios, o sea televisión o sea los videitos en redes sociales, cuando ese tipo de imágenes están en torno a sistemas de representación tan complejos como la violencia, eh, solemos, digamos, banalizar esas complejidades, ¿no? Porque hay tantas imágenes de violencia que simplemente no logramos, a, digamos, nuestra psiquis, que nuestra humanidad no logra realmente eh, dislocarse para entender lo fuerte que son porque hay como toda una de nuevo una eh, una eh, una banalidad y un, un desbordamiento de los de los significados de las imágenes. Hay una obra de Thomas Hirschhorn que fue muy importante para entender esto que es una obra donde él básicamente hace un vídeo donde va pasando eh, en su ipad imágenes eh, de violencia y las les hace zoom y las pasa ¿no? entonces uno entra a la sala de exposición y básicamente ve ese tipo de banalidad sí de en torno a eh, Contextos de violencia cargados con complejidades políticas que simplemente no las entendemos por, de nuevo, la forma en que nos aproximamos a las imágenes. Y tal vez el arte y no estas, media, estas imágenes mediáticas pueden llegar a aproximarnos realmente a eh, entender de una manera más densa... Eh, las políticas de imagen en relación a la violencia eh, una de las obras que hace parte de la exposición yo creo que lo hace muy bien en relación como no una imagen fotográfica o fotoperiodística de la sangre todas estas imágenes que Hirshhorn digamos, eh, las sumé al, bueno, este slide con el que literalmente hacemos como Next ¿no? en, con, con el iPhone o con cualquier palette no. Es la obra de Edwin Sánchez, que es un artista de Colombia, en donde él eh, entrevista a diferentes exmiembros de la guerrilla y paramilitares en Colombia, quienes le confiesan al artista las maneras en que han eh, torturado y e, eh, fragmentado cuerpos para desaparecer finalmente estos cuerpos. La, para quienes ya vieron la obra que creo que la mayoría los vieron y después sería chévere tener como una discusión de qué pensaron eh, uno ve las maneras digamos más macabras y es toda una historia así maquiavélica de cómo está estas personas fin, eh, participaron de estos eventos no eh, pero el artista digamos juega un poco con la moral del, del espectador no porque justamente eh... no tiene esta representación fotoperiodística el, el montón de imágenes que cada uno en la cabeza se empieza como a imaginar ¿no? es como todas estas imágenes del terror ¿no? juega aún más con la aproximación del, del, del espectador porque justamente al comienzo lo que creíamos que eran dibujos de niños realmente son los dibujos de esos personajes que básicamente nos narran eh, un crimen, Ya a eso me refiero cuando las obras, gran parte de las obras de la exposición lo ponen a uno como testigo, ¿sí? como testigo de un crimen que realmente ocurrió. Eh, esa es la obra, sí, bueno, eh, para la exposición lo que hicimos fue que eh, imprimimos los dibujos, que fue como una versión que nunca había mostrado el artista y la animación que hace finalmente el artista con los dibujos de cada una de esas personas donde eh, por mínimas eh, movimientos y como pequeñas escenas uno entiende realmente lo que se está narrando, eh, el audio digamos es de mala calidad y tal vez esa misma mala calidad es lo que uno como que lo envuelve aún más como en la misma psicología de, de, de estos sujetos, no como que sería muy diferente si si la obra tuviera como un sonido como súper claro, como crisp, clear sound, ¿no? De como una voz totalmente como narrativa, ¿no? pero esta cosa como de intentar saber y medio oír algo que está de una, una impunidad realmente que, que ocurre en Colombia es como lo que hace fuerte la, la obra y bueno, en términos como de como una animación puede ser como tan cargada políticamente, es interesante este trabajo, no? como un dibujo tan aparentemente eh, ingenuo, no, es, tiene toda una complejidad, una complejidad detrás. Eh, eh, Naufuz eh, Ramírez Figueroa, eh, que es un artista de Guatemala que su eh, familia tuvo que emigrar a Canadá, por justamente todas las guerras de los ochentas en Guatemala. Él eh, tiene una historia biográfica que yo a veces me pregunto si realmente, como que en sí, claramente sí importa para el significado y la razón por qué hace la obra, pero creo que la forma en que fue eh, trabajada por el artista, como que inmediatamente nos crea, un significado como poético en relación a la desaparición de cuerpos o la ausencia de cuerpos. Eh, porque bueno, la historia biográfica en el caso de él es que su tío era un eh, dirigente político que lo desaparecieron en Guatemala, eh, lo mataron, lo fusilaron. Y eh, su familia, digamos, siempre cargó con esta historia eh, como la carga y una de las razones primordiales por las cuales salieron de guatemala Naufus ha hecho varias obras que tienen que ver con eh, esta historia eh, con la historia de su tío y una de ellas es esta donde él se encuentra con un paisaje una naturaleza un paisaje apocalíptico básicamente eh, una naturaleza recién quemada donde él cree o por términos simbólicos en relación a ese espacio, que este podría haber sido el lugar donde su padre fue, donde su tío fue eh, fusilado, donde fue desaparecido. Originalmente él quería hacer una pieza donde contrató a este chico vestido con cierta ropa que tal vez podría indicar cierto momento histórico, no como cierta época, eh, el hombre totalmente... Eh, quieto, ¿no? inmóvil, es pintado por el artista y cuando Naufus usó este tipo de pintura él quería hacer un vídeo que finalmente no se hizo en donde por el tipo de, de color, eh, ese es un tipo de color que en el cine a veces usan en la postproducción para desaparecer objetos y como un efecto croma ¿no? Eh, y él quería usar eso para yo ahora no sé muy bien cómo sería el video pero era como para desaparecer el cuerpo pero tal vez el hacer entre comillas visible o no desaparecer completamente el cuerpo sino eh, crear como este monocromo en medio de, eh, de esta naturaleza apocalíptica eh, lo hacía aún más fuerte en términos de desaparecer ese cuerpo no como que lo la, la identidad era totalmente borrada ¿no? porque cuando uno lo veía con ropa como que había rasgos de reconocimiento al menos de, eh, pues por más de que estuviera quieto pero el hecho de completamente como bloquearlo era realmente una petrificación eh, de esa identidad de ese individuo ¿no? y es, esa digamos esa relación con el contexto también podría ser aunque no necesariamente eh, tam, también puede estar en una relación directa, porque ese azul, aunque, eh, aunque, parece, aunque es usado en el CIRE para ese efecto croma, también es un azul bastante parecido al, al azul celeste de la bandera Guatemala. Entonces, es una imagen súper fuerte que no sugiere... Esto. el arte tal vez nos pueden acercar más a representaciones de la violencia más allá de esta eh, relación mediática. Eh, el proyecto de eh, Habacuc, eh, hay algo interesante también de incorporar esta obra en términos como en la, en la sala donde está, porque digamos, toda esta retórica que existe en el, eh, en el contexto Costa Rica como un país eh, pacífico y pues sí es pacífico, pero eh, pacífico en relación obviamente si uno ve los contextos de Colombia donde hay todas estas pasadas de la teabra, eh, que en la es como una pequeña porción de los que realmente ocurre eh, desde qué parte repito <ríe> ¿No tengo que repetir? Vale. Y, eh, pues en el caso de Guatemala, pues todos conocen un poco más el contexto. Entonces... A mí me interesaba ver de qué manera un artista puede hablar no solamente de un tipo de violencia que ocurre acá, sino son todas estas violencias y fascismos eh, domesticados dentro de las instituciones de poder eh, que existen y que hay. acá está solucionado de una manera muy interesante para revelar eh, estas habituales, Torturas institucionalizadas, eh, estas violencias ya institucionalizadas dentro de eh, este, eh, instituciones del poder como la policía, instituciones de autoridad. Y básicamente la obra realmente comienza de alguna manera en 1999, cuando al artista eh, lo meten a un calabozo de la policía. Eh, um, y es de alguna manera eh, torturado, torturar en el sentido de una violencia domesticada, institucionalizada, donde hay un abuso de autoridad. ¿no? Eh, no hay razones por las cuales, más allá de odio o eh, simplemente de nuevo como fascismos eh, intrínsecos dentro de las instituciones de poder para llevar a este artista eh, Ah, temporalmente a la cárcel y la, lo ocurrido en ese momento es denunciado por el artista eh, hay una denuncia escrita que narra toda esta historia a ver si recuerdo bien pero una de las, uno de los momentos interesantes es cuando sacan algo del bolso y ven que hay como libros de escultura ¿no? como que hay un momento en la narración como que se sabe que se trata de un artista bueno eh, finalmente lo sacan y es como porque alguien lo ayuda a sacar y un alto rango de la policía eh, desayuna con el artista, ¿verdad? <ríe> eh, al final de la salida del de este calabozo y la razón por la cual desayuna es para, para, para decirle como hey eh, aquí no pasó nada, ¿verdad? como, como todos tranquilos. Entonces todo es, toda esta historia es narrada, ¿no? Y en unos años después, ahí sí la fecha, no sé, 2004, 2004, ¿no? Se hace una exposición en la cárcel de Heredia, sí, eh, en donde eh, la obra que presenta Javacuk eh, es la misma um, denuncia, pero impresa. Eh, en grande y puesta sobre papel pero como el lugar donde se presentaba esa exposición era una institución de la policía los mismos guías de la exposición eran policías y lo que hizo entonces Habacuc fue grabar a un policía eh, guiando eh, su obra y hay una extraña relación donde en primera y después en tercera persona este guía narra como esta usa autoridad y revela las violencias intrínsecas, ¿no? institucionalizadas, domesticadas dentro de las instituciones, revelan a la corrupción que existe dentro de la institución. ¿no? Entonces, eh, también hay un acto violento en sí, la misma, yo creo que la cámara, no, como de, de tomarlo ¿no? eh, y ver de qué manera se revela no, como esa verdad a partir del mismo actor. no. Eh, y bueno, son como procesos, es interesante también en relación como a procesos artísticos, no, como obras, se vuelven obras eh, como posteriormente como a otra presentación ¿no? ya, creo que si trabajos como este se, cada vez se, se vuelve como, tiene una presentación diferente, en este caso para la exposición hicimos eh, unas copias para que la gente se llevara el documento de la de la denuncia, entonces hay algo como eh, interesante de hacer como algo público, que realmente sí es público, pero que revela ¿no? como esta corrupción y esta violencia institucionalizada. Eh, para que vayan a verlo. Bueno, uy, mire, esto no debía estar acá. Eh, la idea de la exposición eh, también era cómo poder hacer algunas inserciones de la colección Virginia Perratón, que normalmente se muestra en el lado B, en el lugar donde están. Eh, como a veces obras que po, aún más po, por estar dentro de eh, una colección tienden a o nosotros más bien tendemos a um, entenderlas como únicamente como un objeto burgués eh, que en este caso la exposición la idea era cómo poder eh, potencializar el significado de, de estos aparentemente objetos inmóviles eh, cómo poder resignificarlos dentro de un discurso curatorial y que en muchos de los casos como el de Rolando eh, no se trataba de o no se tratan de obras que hablen específicamente de las espe o, o que reaccionen a la especificidad de un contexto o donde la violencia no es eh, explorada de la misma manera que los demás artistas no donde Digamos, cuando uno ve la obra de Edwin, es claramente una obra, digamos, contextual, no como que nos habla de eh, cierto comportamiento humano, social, en cierto lugar. Eh, Naufus nos habla eh, de cierto momento histórico y su relación personal en cierto contexto, pero las obras que son inserciones son más que todo... Eh, retinalmente gestos violentos que nos pueden como aproximar dentro de la exposición eh, digamos a la complejidad y al eh, el tema que estamos eh, explorando y que si hacen el recorrido de la exposición son maneras de entrar eh, no necesariamente con estas cargas contextuales sino de nuevo como retinales y, eh, uno tal vez piensa como, bueno, estos bastidores que son así chiquitos, no como realmente no es, digamos, un gesto como violento, pero realmente sí lo es, porque si, si uno entiende, digamos, la pintura como ya sea abstracta, realista, como sea la pintura que se hace en bastidor, eh, siempre hay una relación, digamos, armónica, ¿no? En relación como el pincel y, y el bastidor, ¿no? Como finalmente es como un ejercicio... Ar sino un, un, un, eh, donde hay cierta armonía de nuevo ya sea realista o abstracta pero el hecho de punzar el medio artístico es un acto violento no es, eh, es una manera de violentar ese cuerpo y tal vez eh, eh, estos, eh, estos cortes podrían ser entendidos como como flagelaciones a un cuerpo, ¿no? Eh, hablando con Castellón, que cuando estaba acá, yo le pues, yo le conté un, un poco esto, como, como si esto puede ser un acto violento, ¿no? Eh, si lo podemos entender también. Eh, si no reconocen a este personaje, no es Rolando, sino es Lucio Fontana, ¿no? Eh, uno de las artistas y primordiales para entender las, los primeros artistas que cortaron ese, eh, ese lugar canónico, la representación que era la tela, ¿no? Como eso era realmente un acto violento, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero que dentro de la exposición esas inserciones se vuelven eh, no obras contextuales sino obras más retinales eh, lo mismo ocurre con eh, César Mauril eh, quien es más conocido ahora como como autor eh, pero en los 80 hacía este tipo de eh, acuarelas y en este caso bueno es un tumulto de gente donde uno no reconoce los bandos ¿sí? sino que es como la misma humanidad peleándose entre ella misma eh, y esa obra es como muy importante para el eh, otro segmento de la exposición, para los que tienen como claro un poco el recorrido, eh, porque la otra parte está, eh, gira en torno alrededor de la obra de un director de teatro que se llama Ravia Enro, eh, que es del Líbano, y cuya obra es entre performance, teatro, video, y siendo director de teatro, a él, como en esta obra se puede ver, le interesa cómo hay maneras de teatralidad eh, dentro de las representaciones de la violencia en las guerras de los ochentas en el Medio Oriente y específicamente en el Líbano. La razón por la cual trajimos esta obra específicamente y a este artista, a este contexto, es porque había desde hace un tiempo un interés mío por intentar... Eh, crear una relación eh, a través de una simultaneidad de otro conflicto armado que ocurrió igualmente en los ochentas eh, pero al otro lado del mundo ¿no? Ravia hace parte de una generación de artistas que ha trabajado de una manera muy interesante las formas y representaciones de violencia que tienen que ver con las diferentes olas de violencia que, des, que estallaron después del año 82, eh, que fue la invasión de Israel al sur del Líbano y que son artistas que justamente como dije al comienzo no trabajan la representación de la memoria de la guerra con una posición como vindicativa de las víctimas, sino que no les interesa eso, les interesa como ver qué tan compleja era ese momento y en este caso su obra gira en torno a los videos que grababan los bombas suicidas, eh, eh, que eran eh, militantes y que lo que él empezó a investigar y encontrar era que esos videos eran eh, ensayados, es decir, los bombas suicidas se grababan de formas diferentes antes de irse a, a hacer el delito, ¿no? A, a cometer la, eh, el objetivo. Lo que él hace como director de teatro y como actor es que él mismo y él, la pieza que está acá, yo no debería contarla porque él literalmente la cuenta como obra, es ver de qué manera como eh, en el campo del teatro ellos podían hacer una pieza eh, donde iban a reinterpretar eh, estas diferentes maneras en que los suicidas eh, literalmente actuaron ante la cámara antes de matarse y la hora que la tienen que ver porque es como fantástico para contar un poco la semiótica de la guerra que existía y que puede ser digamos entendida con la distancia histórica que hay hoy en día ¿no? Eh, la obra entonces en sí es esta charla de él donde este es el este es Rabia, él comenta las diferentes el proceso para llegar a este es Rabia, actuando de el militante bomba suicida. Eh, y finalmente se descubre eh, en la pieza que no es el bomba suicida sino que es el actor creando toda esta ficción ¿no? entonces como a partir de obras como la de Edwin eh, que es a partir como de un humor bizarro porque eh, para quienes vean la obra hay momentos como realmente como donde se ríen los que están contando esta historia, eh, o a través de la ficción, como en el caso de Rabia, cómo poder, cómo operar en este campo las representaciones de la violencia. a eh, Yo como estoy de tiempo porque la idea es hablar de dos exposiciones no estamos bien, bueno eh, hay otras obras de la colección esta es una, otra obra de Jabaco que hace parte de la colección eh, es una obra bien pequeñita ¿sí? donde es lo que es es una virgen que tiene al lado este texto que dice, queridos hijitos les doy las armas contra su Goliat, aquí están las piedritas que es como una eh, como un tipo de virgen de los sicarios es decir, una virgen que culpa que eh, digamos que, que soluciona exactamente que soluciona eh, la idea de culpa en el crimen no es porque voy a rezar antes de cometer el acto ¿sí? o, o hay como un o, como si la una voz divina como le diera a uno las piedritas, ¿no? <risas> sí, sí, como, como se pueden, ¿sí? Eh, ¿Y. ¿Cómo? Es ah, una Exacto, sí. Eh, originalmente, las piedritas que literalmente están eh, rodeando a la Virgen. Eh, son bolitas de aluminio que originalmente tenían eh, crack, ¿verdad? Sí. Pero creemos que esta versión no la tiene. No estoy seguro de la. Tal vez la tiene. Pero dentro de la exposición fue muy interesante tenerla porque cuando. Eh, como que haciendo como un poco de énfasis en la historia de Goliat, eh, que es en sí, digamos una de las varias eh, historias bíblicas donde hay como un perdón a la violencia, como que hay cierta violencia que debe ocurrir para salvar al pueblo. ¿no? <risa> eh, a la vez, David, quien iba a ser el en ese momento sí, el, el, el rey de Israel, hay toda digamos, una relación con un pueblo judío representado en, en historias bíblicas que dentro de la obra dentro de esa sala que está relacionada con el Medio Oriente, era como, su importancia de tenerla cerca es como bastante importante, y una tal vez relación, no sé si caricaturesca, pero me interesa esta idea literal de las piedritas, es como las piedras de los palestinos, ¿no? Como que hay cierta, digamos, uno no culpa a quienes los palestinos que literalmente lanzan piedras no Entonces sabía hay algo ahí como que podría funcionar la otra obra que está en esa sala es la obra de manuela ribadaneira que es eh, a partir de un juego que se hace en ecuador donde, de origen colonial español donde eh, niños cruzan en el piso un triángulo con cuchillos y lo dividen en tres partes y por turnos lo van lanzando en el lugar ajeno a su territorio y si cae en cierto lugar van anexando territorio entonces una imagen que tiene una carga colonial pero de nuevo en esta sala que tiene que ver como con dualidad con eh, es literalmente así como anexación de territorio eh, también funciona digamos fuera de, en sí de, de, de la autonomía de su obra eh, muy cerca de rabia y también un poco de relacionado es eh, la obra de frank pineda que es sin duda una figura seminal de la figura seminal del, art, del cine experimental en nicaragua eh, que en el 89 hace una un cortometraje que se llama el hombre de una sola nota donde un personaje eh, despierta en su casa y guarda algo en un estuche y el cortometraje que dura como ocho minutos, es la cámara siguiendo el trayecto de este hombre, quien primero va a la iglesia a confesarse antes de hacer lo que va a hacer con ese estuche y Toda la drama, la experimentación del sonido, el montaje, los ángulos, la sobreexposición de la cámara, es lo que hace de esta imagen realmente como experimental, casi como uno reconoce como ciertos ángulos como de vanguardia rusa, bueno, eh, el sonido es impresionante toda la tensión que se va creando a través del montaje hace que uno realmente crea que este personaje va a hacer algo como va a cometer un acto, eh, un atentado y lo que guarda en ese estuche es lo que es su arma, ya sea una bomba, un fusil, lo que sea eh, y el crechento del de cortometraje llega hasta tal punto donde él entra a una institución del estado donde está rodeado de militares y finalmente entra y entra a una sala de música donde hay una gran orquesta donde él mismo saca del estuche no un fusil ni nada sino un clarinete y toca no y hay una música medio eh, una música así como clásica eh, ay mire me adelanté <risa> Que en el caso de, bueno, cuando uno ve a Rabia Enro que le habla a uno de los bombasticidas y después pasa a, a ver a Frank Pineda, eh, no solamente es una relación fuerte por el caso del, del bombasticida, sino que… Eh, rabia Emro nos habla de representaciones y violencia en los 80s literalmente hay imágenes que uno ve en los 80s del de líbano y frank pineda uno ve literalmente nicaragua en el 89 con aún militares o sea los acuerdos de paz son 87 88 pero pues en el 89 eh, todavía está como súper militarizada la, la calle uno siente como Cómo se siente el toque de queda en la calle y la como la presión eh, y la represión se siente en términos como cinematográficos. Eh, yo no iba a hablar de las obras que van a estar acá antes de que estuvieran montadas, pero como el artista está presente, vamos a hablar un, eh, solamente un poquito eh, de una de uno de los dibujos que hace parte de la participación de la señorita Villegas. Eh, porque es una obra que se llama preguntas, eh, que tiene esa interrogación y que eh, creo que hay un gran interrogante, digamos, en, en, no en los artistas de las obras, sino en el espectador cuando está relacionándose con cada obra. Hay como una interrogación, no como por qué ocurrió esa violencia, sino eh, ¿Cómo hay representaciones y cómo se manejan las imágenes en relación a estos eh, procesos violentos? Hay, yo, en, en la descripción que hacemos en el, en el brochure de, en relación a, las, a los dibujos de Emilia, hacemos eh, como un, una pequeña comparación de, no sé si a usted les ocurre también, pero cuando uno lee eh, piezas de Samuel Beckett, eh, hay una, digamos, hay como un, un momento existencialista en torno a eh, personas que no entienden por qué, digamos, los hombres, lo, la humanidad eh, hace las cosas que hace, no eh, digamos, por qué existen las guerras, pero hace una manera en donde uno siente que eh, el mismo humano se interroga eh, sobre… Eh, los comportamientos humanos, en el caso de lo que tiene que ver con la violencia, esas figuras parecen como si los mismos humanos o la misma figura hubiese eh, eh, causado su misma muerte, ¿no? Porque. Eh, no, no vemos a otras personas, ¿sí? no, no, no hay conflicto, no, no, hay una, no hay, en el caso, digamos, como en el César Mario, uno siente como la acción o el tumulto, acá uno simplemente ve como acá pasó algo, pero no, no entendemos como por qué, ¿no? eh, y esas interrogantes es como, sí, algo que acompaña en general muchas de, de las premisas de la exposición. Bueno, eso es de la primera me moré mucho Lina. <risa> no acabamos justo a tiempo eh, sería chévere porque yo vi a algunos que vieron la exposición ahorita que los que los que vieron un poquito más porque sé que algunos que están acá también la vieron en inauguración que tengan un, como algún comentario no tiene que ser una pregunta súper construida pero tal vez como una anotación de algo que les interesó, que les gustó, que no les gustó, que... A ver, no me dejen conversando solo. Bueno, a mí me, me interesó mucho cómo el tema de la violencia se vuelve un, un recurrente, pero como... Lateral, ¿verdad? A veces esa, esa situación que vos pones, como que no es una violencia directa, ¿no? no es una cosa como que. Pero sí te sitúa en muchos niveles de violencia, violencia simbólica. Esta, de, la de Naufus, es, se me enredan los nombres. Es interesante porque en la secuencia de imágenes que hiciste, por ejemplo, de repente desaparece el artista, eso me, me llamó ahorita mucho la atención. Porque más bien se evidencia el cuerpo, se hace mucho más presente, ¿verdad? En, con, con ese azul ahí, la, la, la imagen anterior que están con el artista. Y en la secuencia desaparece el artista, ¿verdad? Y queda más bien la presencia de lo que se está tratando de esconder. Entonces, bueno, a mí me, me interesó particularmente esa cantidad de niveles que tiene la, la exposición de, de diversos tipos de violencia. bueno yo eh, la vi ahora verdad en un recorrido rápido esperando que me diera chance antes de la antes de la charla sin embargo eh, viendo la exposición y escuchando a Inti a mí lo una de las cosas que me parece eh, muy interesante y me parece que está muy bien logrado en la selección es que realmente hay una dislocación hay una dislocación entre las representaciones de la violencia y el acto poético. Entonces, esa, esa esa dualidad, esa dialéctica que hay entre la poética de las diferentes obras, ¿verdad? Porque realmente tienen construcciones poéticas muy interesantes cada una, pero al mismo tiempo dan cuenta, como dijo Gabriela, de las diferentes de diferentes tipos de violencia. Y siempre le generan a uno esa grandualidad, ¿verdad? Estoy viendo dibujos de niños que no son dibujos de niños, pero resulta que me están, hablando de, me están hablando de actos extremadamente terribles. Estoy viendo una serie de, por ejemplo, ahora que se estaba hablando de la Virgen de Abacuc, una de las cosas que me llama muchísimo de esa, de, de esa obra en particular es el hecho de que yo que soy que vengo de un colegio católico, precisamente verdad con la violencia que eso implica Entonces, <risa> eh, puedo decir que recuerdo muy bien la imagen original la estampa de la virgen esta y los mensajes que daba o no sé si todavía lo sigue dando mes a mes en yugoslavia con sus queridos hijos eh, precisamente luchen contra Goliath, contra las armas del mal, contra la violencia del mundo actual y resulta que de repente yo veo la obra y lo conecto precisamente con eh, algo que tal vez la referencia es un poco vieja es un poco y, y ya está usada, verdad pero la referencia por ejemplo de Freud en el malestar en la cultura donde habla que una de las maneras de lidiar con el dolor del mundo definitivamente es el arte o los narcóticos o ambos entonces realmente eh, de cierta manera lo que uno ve en esa obra lo puede eh, retroproyectar a toda la exposición y eso me parece interesante porque porque precisamente en el encuentro con el acto poético estamos ante una situación donde nos enfrentamos y vivimos la, la violencia, nos comparamos y nos colocamos ante ese fusilamiento y al mismo tiempo eh, nos, fusila, nos fusilan. Estamos fusilando estamos siendo fusilados a partir de una, digamos, intermediación simbólica que es la de la la de la obra artística. Bueno, yo este como a forma de comentario... Eh, yo empecé a ver la obra al revés. No sé realmente por qué. Bueno, si sí las temáticas se ven muy separadas. Sí, no, pero no fue hoy ayer. Pero, pero la empecé a ver al revés y este a pesar, bueno, obviamente dio una lectura diferente de, de todo, pero. Cuando que la gente lo Ajá. Lo que yo sí creo es que al haberlo hecho al revés, bueno, tuvo como una reacción diferente en mí, ya que lo empecé, okay, empecé con la, la, la de Líbano, entonces yo dije, sí, obviamente Líbano uno está como más, este, bueno, tiene como más en el top of mind, digamos, eh, violencia, es, eh, Medio Oriente y así, y uno va viendo países y uno dice, ok, de Costa Rica, País Pacífico, como ahora estaba diciendo, y con los últimos que vi fue el de Costa Rica. Entonces en realidad causó un gran impacto, sí, un gran impacto era así, San José de Costa Rica y me hizo acordarme, este, que supongo que también es parte de esta desensibilización, ay, no lo puedo, ajá, sí, este, que uno está tan este, pendiente de sí, de ver tanta violencia que no, no, no lo relacioné. Que en, ahora en Palmares pasado, a, a la esposa de un amigo le pasó algo parecido a este, este, de abuso de poder y violencia y todo y fue bastante fuerte y que yo fui consciente y en ese momento se me olvidó y dije sí, Costa Rica, País Pacífico. Entonces sí, fue como un gran impacto haberlo visto al revés, no sé, <risa> para directamente a hablar de la otra verdad para que eh, nos dé tiempo eh, y además que cuando no da break la gente se va <ríe> yo solo te voy a pedir lola te puedo molestar con un vaso de agua por favor bueno entonces bueno, o sea la idea es que eh, como yo vengo por temporadas y uh, trabajar periódicamente desde acá, ¿cómo poder, cómo aprovechar una de las noches para también hablar de proyectos que esté haciendo independientemente? Eh, yo sí creo que hay muchas exposiciones que tal vez sí pueden eh, viajar a través del habla, eh, como que tal vez entiendan como que esta pequeña charla es una manera de eh, experimentar una exposición que acabé de curar en Hong Kong en un espacio que se llama Parasite eh, y que es una exposición que tiene que ver mucho que tú, con, la, gracias, con la historia de Hong Kong eh, y por eso es interesante mostrarla porque pues, a través de la exposición van a entender un poco de un contexto de allá, pero que está altamente relacionado con una historia eh, internacional o internacional y global en su momento, un momento. Bueno, eh, esta exposición yo la cocuré con Cosmin Costinas, que es el director curador de este espacio que se llama Parasite. Esta es una exposición que eh, tuvo 26 artistas, entre artistas contemporáneos, eh, otros eh, ya fallecidos, incluso réplicas de siglo XIX, archivos y documentos. Eh, no solamente ocurrió en el espacio físico de Paraset, que es literalmente igual de grande a este espacio, sino también en otras dos áreas eh, cercanas al lugar. y la exposición se llamaba eh, A Journal of the Plague Year, eh, SARS, a ver si me acuerdo, es que es un nombre larguísimo. Eh, se llama, sí, me lo tienes que mostrar porque mi, mi propia memoria, tú, tú lo tienes que decir desde allá. Queda. Esto, y eso está en vivo en internet, ¿no? <risa> <risa> ¿Lo oyeron todos? Bueno. <risa> <risa> eh, A Journal of the Plague Year, eh, originalmente el título es el libro de Daniel Defoe, eh, quien escribe un libro sobre la peste más grande que mató eh, a una gran cantidad de gente en Londres y fue el título para esta exposición porque justamente eh, uno de los puntos de partida era una historia de epidemias que han ocurrido en Hong Kong eh, que tal vez la más reciente porque fue, que se conoce y se conoció en todo el mundo es la epidemia de SARS que ocurrió en el 2005 en el 2003 eh, y que dejó por un momento en cuarentena a la misma ciudad y eh, realmente mató a un montón de gente. Eh, la idea de la exposición era poder relacionar eh, las retóricas del lenguaje en términos como de cómo las pestes se han construido culturalmente, no únicamente en torno a las pestes eh, fisiológicas así como biológicas sino también las que son relacionadas al cuerpo social eh, eso va a ser más claro dentro digamos cuando toque ciertos temas a partir de ciertas obras eh, en el 2003 ocurrió algo muy importante que fue esta epidemia eh, y es importante no solamente porque pues fallecieron muchas personas sino que la economía de Hong Kong se fue por el piso porque justamente nadie estaba invirtiendo y sin duda la economía del turismo realmente cayó, ¿no? porque nadie estaba yendo a Hong Kong. Entonces el gobierno tuvo que hacer algo al respecto y en el 2000, a partir del 2003 eh, el gobierno levanta las restricciones de visas para los chinos de de China continental. Hasta la fecha, en el 2003, eh, los eh, ciudadanos de, de China, China, solo podían ir a Hong Kong eh, a través de visas de, en grupo. ¿sí? Eh, Hong Kong pasó en el 97 a, a formar parte de China, pero aún así habían restricciones para los mismos chinos para venir a Hong Kong. Y en el 2003, eh, por causa de esta epidemia, por causa de la eh, crisis económica, se levantan estas restricciones y los chinos pueden aplicar individualmente eh, para ir a Hong Kong. Entonces ya no tenían que ir en grupos. ¿sí? Eh, muchos antes del 2003 recuerdan que los eh, de China continental venían como eh, en estas comisiones y hasta visualmente los reconocían y eran como algo... Eh, que a partir de 2003 cambió completamente. Y lo que está ocurriendo hoy en día en términos de la relación de las personas de China continental con los de Hong Kong es que hay una tensión constante eh, que es eh, tal vez mayor o, y hay un, eh, un miedo mezclado con odio ¿sí? en relación a los chinos yendo a Hong Kong a eh, a gastarse, a gastar los recursos de la misma ciudad, a crear economías que están sacando mercancía eh, de Hong Kong hacia eh, todo el mercado en China. Y estas tensiones, que no son raciales, pero que sí son, eh, que sí producen eh, eh, xenofobia, porque la xenofobia está relacionada a las diferencias de naciones y como de, de, de grupos eh, humanos, eh, es realmente una paranoia que se está construyendo en hong kong en relación a una gran china que constantemente puede estar como amenazando eh, la realidad de hong kong porque esto tiene que ver con epidemias también porque muchas de las retóricas y los lenguajes con los que se usan para referirse a los chinos que vienen a hong kong es eh, un tipo de lenguaje muy parecido al de las epidemias es decir ya no son epidemias fisiológicas, pero epidemias humanas, culturales. Es decir, los chinos son vistos como pestes sociales. Eh, uno diría que acá, con los nicaragüenses también, eh, hay una retórica en donde también se usa un lenguaje medicalizado, donde se entiende la presencia y también masiva de los nicaragüenses como una cierta peste en el caso de Hong Kong esta relación con el vecino pues es aún más compleja porque ahora eh, pues el chino realmente tiene dinero o sea no, no, no pertenece a las, a las clases bajas y trabajadoras como sería la peste social nicaragüense acá eh, sino que está en diferentes eh, capas eh, sociales y tal vez por esa razón y porque racialmente no es identificable, las tensiones eh, son aún más complejas. ¿no? La exposición entonces quería ver de qué manera una parte y la introducción de la exposición, de qué manera estas eh, pestes... Eh, que realmente se sí ocurrieron, fisiológicas que mataron a gente, el miedo a ser contaminado, eh, puede ser entendido también en relación a ser contaminado culturalmente. Eh, estas son imágenes de, no claramente eh, la peste de SARS del 2003, sino la peste de... Eh, siglo de, de finales del siglo XIX, esto es Hong Kong cuando todavía era colonia británica y lo que están viendo es el saqueo de eh, diferentes muebles y lugares de un barrio que era el epicentro de esta peste. Esta peste es eh, la plaga eh, del siglo XIX de Hong Kong, es la misma peste negra que mató y a millones de personas durante siglos eh, a diferentes eh, poblaciones en europa y fue justamente al final del siglo XIX en este momento en hong kong donde había muchos científicos eh, tratando de saber cómo qué es lo que causa esto que ha causado durante siglos todas estas muertes y fue en hong kong donde lo encontraron eh, eso fue noticia mundial ¿no? que, lo que causaba la peste desde el siglo no sé qué finalmente un científico suizo lo encuentra eh, haciendo estudios en este barrio bueno el barrio pues fue saquea, fue los muebles fueron quemados eh, las casas fueron derrumbadas y es justamente este barrio donde está actualmente parasite la institución donde se hizo la exposición entonces había una relación directa de por qué hacer esta exposición ahí como eso fue noticia mundial, eh, desde ese momento, eh, no a partir de eso, pero digamos que el hecho de que eh, los medios masivos en la época empezaron a asociar eh, la eh, la peste y la, eh, digamos, eh, la enfermedad ¿no? con Asia y específicamente con China, eh, eso ese hecho digamos catapultó toda la imagen estereotípica de asociar los asiáticos y especialmente china con la enfermedad con los malos hábitos eh, y con la eh, con la mala higiene no esa es la imagen de, eh, de la entrada de la exposición y eh, las fotografías que mostré ahorita las enmarcamos en la entrada o sea a las afueras se ve la entrada de la ciudad eh, uno entra a una parte de la exposición y hay un recorrido donde hay como más que todos estos objetos históricos eh, ahí están las fotografías del, de, de la epidemia que les mostré y en la parte de abajo había una vitrina eh, donde mostramos diferentes representaciones también en el siglo XIX, entonces simultáneamente a la aparición y a la asociación de la enfermedad con, eh, a, con Asia y específicamente con los chinos, que eh, creó eh, muchas imágenes eh, de representaciones, eh, de estereotipos donde se mostraba esta asociación de la mala higiene con... Eh, con China específicamente eh, esta idea de los malos hábitos era no únicamente en términos eh, digamos de nuevo fisiológicos sino también sociales y culturales en donde eh, los chinos al final del siglo XIX en todas partes del mundo fueron no solamente representados como Fisiológicamente antihigiénicos, sino moralmente antihigiénicos, ¿no? Eh, eran moralmente antihigiénicos porque eran corruptos, tenían malos hábitos, inmorales, fumaban opio, ¿no? Eh, y estas imágenes fueron las que eh, construyeron toda esta construcción cultural en relación a los malos hábitos. Eh, eh, fisiológicos, culturales y sociales de los chinos. no? Eh, de los chinos, digamos, afuera, los chinos inmigrantes, tanto en las Américas como en Europa. Eh, los chinos en todas las películas de Hollywood eran representados como inmoralmente antigénicos, ¿no? de nuevo eh, corruptos. Eh, detectives eh, eh, que no, no tenían valores eh, humanos eh, malos y ¿sí? como que hay muchas mujeres chinas como malas ¿no? dentro del, del cine ¿no? eh, como todas estas representaciones estereotípicas de nuevo migraron eh, en el al siglo XX, y una de las películas que eh, lo digamos creó cierta posición crítica en torno a este arquetipo de representación cultural, fue la película Chinatown de Polanski, eh, para que eh, vean esa película de Polanski, hay un momento donde un detective usa eh, unas gafas que el mismo artista Ming Wong eh, las compra y es una obra donde eh, o sea, no es una obra en sí, sino es este objeto eh, conocido como el Chupsy Specs. Eh, For Your Friends With This Oriental Disguise, son, una obra, son unas obras que aparecen en la misma película eh, de Polanski y que Ming Wong las utiliza para grabar simplemente un corto donde él camina en diferentes Chinatowns de Los Ángeles, de San Francisco eh, y otras partes del mundo, donde él hace un detective que está persiguiendo, perdón, ahí sí, es que no va a quedar claro y ya vi que no la incluí acá. Eh, de, él actúa de un detective que está persiguiendo a eh, una mujer espía, que es como una, eh, fa, una femme fatal, que es actuada por el mismo Ming Wong. Eh, a ver... Hello. Se ve? No, no se ve. ¿Ah? A ver. Bueno, ahí la ve. Entonces, este es el mismo el mismo artista Ming Wong eh, y eh, la o sea el video que se ve en el televisor es son es un cortometraje de tres minutos donde él mismo se está persiguiendo a él mismo no eso es una obra como fue muy importante para dentro de la exposición porque lo que ocurre en china y en hong kong es que porque justamente no hay una diferencia racial no se sabe quién está persiguiendo a quién o sea quién está creando la alteridad del otro no. Eh, y por eso digamos era como importante tener esta obra y, y literalmente este, este objeto la obra de Ming Wong también era representada en otro espacio de la exposición que no era Parasite sino un lugar anexo eh, que eran una serie de afiches eh, de Hollywood en donde se representaban estas eh, construcciones arquetípicas de la maldad en relación eh, a Oriente eh, habían obras que ya no están relacionadas como a las pestes sociales, culturales, ya había obras que hablaban más de SARS, sí de, de esa epidemia del 2013. Eh, una obra de un artista también de Taiwán, al, alemán, que vivía en ese, eh, en ese momento en Hong Kong, simplemente tomó fotografías de un edificio que se convirtió en el epicentro de la epidemia. Digamos, en, en un barrio específicamente, la ciudad, en un edificio, el 90% de los habitantes de ese edificio eh, están contaminados. Y él toma fotografías de eh, ese lugar que es como un edificio pues, modernista, de alguna manera, sino, no una joya en la arquitectura moderna, pero un edificio eh, funcionalista. Y la pieza es una proyección de slides de estas imágenes y pues más. Y está acompañada por un audio que es eh, la voz de alguien narrando eh, las leyes que proponía Le Corbusier para eh, el, la ventilación de aire y la buena higiene en los edificios modernos. Entonces, cuando uno oía, uno oía estas leyes le corbuserianas sobre el supuesto funcionalismo de la arquitectura moderna que él promovía, de la cual está informada claramente este tipo de arquitectura, eh, y la falla claramente de eh, esos postulados en relación a la epidemia que ocurrió en el 2003. Eh, esta es otra imagen, sí. A ver, yo como estoy de tiempo para hablar de todo. Sí, bueno. Eh, habían obras menos, eh, digamos, lo que, lo que ocurre también con obras como la de Rolando Castellón, acá eh, en la en la exposición de unfusilamiento no son obras que nos hablan específicamente como de las epidemias, ya sean fisiológicas o culturales, eh, pero que nos hablan... Eh, retinalmente, visualmente, eh, de los temas que está discutiendo la exposición Hay una obra de un artista que es un cineasta Muy interesante de ver que es de Nueva Zelanda Que se llama eh, Len Lai eh, Que en los años 20, porque esta obra es de 1929 Él comenzó a jugar mucho con la intervención directa a la película de cine para crear eh, sus películas y esta es una de ellas que es eh, como una joya de la animación eh, tu salvi que en 1929 es realizada eh, por Len Lai donde básicamente un tipo de en visualidad de nuevo que parece como un germen o una bacteria eh, se vuelve un mismo lugar de representación donde como van a ver la, el tipo de representación como microbiológica se empieza a mezclar con eh, un tipo de eh, imágenes y visualidad de los indígenas Maori en Nueva Zelanda. Eso suena como una historia muy extraña, pero cuando lo vean visualmente, eh, él logra como mezclar estos dos mundos como de la representación médica occidental y de, la, de el universo visual y estético de los indígenas en, en Nueva Zelanda, de donde es él. A ver, para que no veas así. Entonces sí, en la exposición, como en términos del proyecto curatorial, habían todas estas historias y de repente esto está como proyectado en una pared, como un germen en sí, sí, como, eh, como si fuera un parásito en, en la misma exposición. A ver. ahí ya en un poco las estas figuras bueno se tiene que ir señorita sí, sí. nos vemos mañana no mañana no es verdad que ya lo solucionamos eh, bueno una otra parte de la exposición como es, pues, físicamente la exposición estaba eh, dividida en tres eh, segmentos, como les dije la exposición tenía 25 artistas, eh, esa primera sala que tenía que ver como con medicalización y representación de cuerpo después le seguía por una explosión totalmente del cuerpo donde había eh, tres trabajos de artistas eh, que hacían, que hicieron performances también significativos para eh, lo que estábamos hablando eh, lo, lo que nos interesaba junto con mi co-curador, en este caso una de estas obras importantes de performance era eh, un artista que se llama Ricky Young de Hong Kong que en el 87 hizo esta pieza literalmente reaccionando a um, eh, lo que en ese momento eran los 10 años antes de la transacción de Hong Kong a China, eh, una obra donde él mismo durante 48 horas se metió en una jaula eh, y gritar como eh, una bestia, eh, una imagen que parece como rock glam ¿no? Eh, y que una, Quería expresar de alguna manera el sentimiento de, no sé si en español se dice enjaulamiento, encaging, encaging ¿sí? eh, en el que se sentían eh, eh, atrapados los eh, hongkoneses en ese momento de la decisión política que... Eh, en la cual no participaron, sí, porque eh, el, la transacción de Hong Kong a China eh, viene de un eh, lease, ¿cómo se dice? Lease, ¿Ah? ¿un qué? Un arrendamiento, sí. Eh, como un canje de, luego de las guerras del opio que se reafirmó eh, en, el, en los años 80 es Thatcher la que firma como esta reafirmación eh, pero no es un plebiscito o sea no, no, no es la sociedad civil la que toma la decisión, ¿no? es una decisión que viene desde guerras del opio eh, antes de que se construyera la república china como tal ¿no? eh, y que eh, en el 84 la gente realmente se sentía como eh, petrificada ¿no? eh, políticamente y esta pieza, digamos, reacciona literalmente a ese momento. Eh, Estas son imágenes de la exposición, del día de la inauguración. Una sala directamente, esta es la sala que eh, se hizo más relacionada con SARS y con unas historias como de epidemias más cercanas, como esta es una obra de... Adrian Wong, eh, que es un artista de Los Ángeles, que vive entre Los Ángeles y Hong Kong, y que eh, no es sobre SARS, sino sobre la guerra, la guerra, la gripe, ¿cómo se llama? Aviaria. Aviaria, ¿no? Que también fue mundial, ¿no? Eh, y que había pues toda esta paranoia. Eh, y en el, en el contexto de esa paranoia el artista se viste como un ejecutivo político besando eh, directamente eh, a un pollo eh, obras que están relacionadas a otros momentos que nos interesaba hablar en la exposición eh, eran no obras que tenían que ver con la epidemia sino con algo que también ocurrió en el 2003 porque ese año, y en sí, aunque yo no lo narré de esa manera, porque en términos de una charla es más fácil hablarlo como de esta de esta parte, eh, la exposición como tal, su interés era revisar el 2003 en total, no solamente la importancia de esta epidemia eh, de SARS y su eh, lo que ocurrió después en relación a las olas de chinos que vinieron, eh, como consecuencia de la caída de la economía que fue causada por la epidemia, sino también eh, en el 2003, en julio del 2003, en Hong Kong hubo una gran marcha eh, que se celebra eh, anualmente para, eh, digamos, es como la marcha digamos pro democracia que existe en hong kong eh, que también eh, hace digamos la, la marcha que critica el gobierno central eh, de beijing y que eh, está atendida digamos masivamente desde el 2003 desde la que se hizo en, en ese momento esta obra digamos narra específicamente esta historia en relación a esta marcha porque eh, es un artista que pone una franja de tela sobre el piso eh, en la calle donde pasa la marcha y él después corta por pedacitos eh, ese pedazo de tela y se va a la ciudad perdida en Beijing para eh, poner pedacitos alrededor de la ciudad perdida, ¿no? eh, bueno esa es una obra pero la última eh, el último segmento y el la última digamos un momento importante también en el 2003 y con esto es como lo que se terminaría un poco la charla eh, fue un otro acontecimiento que ocurrió en hong kong en ese momento en el, en el momento más eh, digamos eh, donde había una gran paranoia en Hong Kong en torno a la epidemia de SARS, SARS es esto, sí, el, el síndrome de SARS, eh, se suicidó una estrella del pop que se llama Leslie Chung. Y Leslie Chung era como el padre héroe de la cultura urbana pop. Eh, de hong kong tal vez eh, en el mundo y estoy seguro que en costa rica eh, lo reconocerán no de cara pero cuando yo les diga que este era uno de los actores de eh, happy together esa película de wang eh, de estos dos eh, chicos que eh, de hong kong que se fueron a vivir a buenos aires no como una de estas películas y wang wai siendo una de las figuras es, eh, como importantes del World Cinema de los noventas, ¿no? Eh... Es este mismo actor el que hace de la concubina, trasvistiéndose de la concubina en Farewell, My Concubine, también una película como importante en el cine internacional. Eh, en Hong Kong es más conocido no únicamente como actor, sino también como cantante y es literalmente como una figura con la que se relacionan, con la que se identifica como el surgimiento de lo que allá es conocido como el canto pop, que en, como en Hong Kong hablan cantonés, eh, el canto pop pues es el pop cantado en cantonés y como fue colonia inglesa uno realmente debe entender que hong kong creció simultáneamente con cultura popular occidental entonces eh, hay no solamente producción de música desde una temprana edad sino también de cine hay olas de oro del cine en hong kong en los 40s y también en los 80s y en los 90s eh, que hacen que realmente haya una cultura popular que la reconocemos. Y bueno, esta historia es muy larga, pero básicamente este es como si fuera, yo qué sé, literalmente CNN en el 2010 lo eh, considero el icono más importante, el tercer ícono más importante del mundo después de Elvis y los Beatles. ¿sí? O sea, si ustedes googlean, eh, Leslie Chong como que tiene esta dimensión. Y es este personaje el que se suicida en el 2003, el día que los medios masivos, en la radio, en la televisión, eh, empiezan a decir que Hong Kong se va a cerrar, eh, que los aeropuertos van a cerrar porque va a haber una cuarentena general. Nadie puede salir de Hong Kong porque la epidemia simplemente se estaba, estaba realmente ya fuera de control. Eh, para que entiendan la dimensión de la epidemia, eh, la Embajada de Estados Unidos, como si fuera Saigón en la guerra de Vietnam, eh, hizo que se fuera todo su personal de la embajada porque realmente la gente se estaba muriendo. ¿sí? Y eh, en el día que se eh, empezó a hablar de la cuarentena, el... Este Leslie Chung se bota de del hotel principal de Hong Kong, que es el Mandarin Oriental, en el centro de la ciudad. ¿no? Entonces es como un gesto como súper trágico. Eh, mucha gente en la época creía que eh, era un chiste porque fue en April Fool, fue el primero de abril, eh, hasta que la gente ya supo que realmente era verdad. Y eso marcó algo muy importante en el imaginario colectivo de, de Hong Kong. Entonces, nosotros nombramos la, la, la exposición A Journal of the Plague Year y hacíamos hincapié en la idea del journal porque la exposición era como una especie de periódico donde... Eh, eventos que ocurrieron simultáneamente no necesariamente se entrelazaban de una forma directa pero la razón por eh, de que hayan ocurrido al mismo tiempo eh, creaba unos nexos importantes que tenían que estar presentes dentro de la exposición. Entonces, eh, lo que hicimos en torno a Leslie Chung fue que un artista fue el que nos hizo imaginar la misma museografía del lugar, porque un artista que se llama Liquid quería hacer un eh, cuarto de karaoke eh, con una canción de Leslie Chung corriendo todo el tiempo y solamente imágenes eh, de una de las películas donde Leslie, el personaje... Eh, muere en una de las escenas y es una de las escenas donde vemos a leslie con sangre y bueno y una canción súper melancólica y a partir de eh, algunas esa era la única imagen que se ve en el karaoke sino que bueno eran como otras cosas eh, dentro de esa salita de karaoke lo que armamos fue una vitrina que o sea, está en una sala y el cuarto karaoke estaba acá adentro y aquí adentro esa pared eh, Invitamos a diferentes fans de eh, este Leslie Chung para que mostraran sus colecciones entonces habían fans que coleccionaban hasta recortes bueno como que lo que queríamos mostrar era las la importancia de el icono a partir de las mismas colecciones de los fans y solo para que tengan una idea de lo controvertido que era este icono eh, es una figura realmente que se travestía como en sus en, en, en el escenario y por eso es como una especie de antihéroe de alguna manera porque Dentro de lo que es aún en día, eh, todavía un, una sociedad muy conservadora, el, su icono padre del pop era eh, abiertamente gay, era eh, se travestía de personajes femeninos en los diferentes escenas de, de los shows que hacía, eh, y que se muere en el 2003 ¿no? con este acto súper trágico. Eh, en la exposición, bueno, eh, digamos que muchas eh, de este momento, como de un año bastante existencial para cierto cuerpo social, el 2003, eh, y, y las consecuencias de ese año, sobre todo en relación a, de nuevo, las olas de chinos y la ansiedad y odio que es, existe en Hong Kong en relación a esas nuevas inmigraciones, hay una total fragmentación de la sociedad ¿sí? como es una sociedad como bastante fragmentada donde hay eh, eh, muchas ansiedades y odios eh, en relaciones a los vecinos eh, no únicamente digamos con los chinos de china continental sino también eh, digamos las filipinas eh, mujeres filipinas en en hong kong son eh, eh, las que hacen todos los labores eh, domésticos en, si quieres te esperamos. ¿Sí? Bueno, es que la vi corriendo demasiado. <risa> eh, en Hong Kong, digamos, quienes hacen la, los trabajos eh, domésticos, digamos como los nicaragüenses acá, eh, quienes son los, las aseadoras, ¿no? son de las Filipinas, pero hay un sistema casi eh, de... Eh, esclavitud eh, en realidad en Hong Kong en relación a las, a las Filipinas porque eh, no tienen el derecho eh, a ser realmente eh, residentes con los mismos derechos eh, y no pueden llegar a ser ciudadanos por más de que trabajen o vivan 10 años, ni siquiera tienen el derecho de traer a su familia ¿no? eh, hay filas en el aeropuerto de Hong Kong que dice específicamente eh, acá eh, empleadas domésticas y las empleadas domésticas tienen una fila de inmigración en, la, en Hong Kong, entonces a eso me refiero como que una sociedad supremamente fragmentada ¿no? eh, dentro de como al comienzo hablé de esa relación de las epidemias fisiológicas pero de las epidemias y las pestes you <laughs> sociales, culturales que se van creando eh, esta obra aunque parezca muy digamos poética y nada, digamos política o, o no tiene una especificidad contextual, es una pieza que recreamos eh, de una artista brasilera entonces no necesariamente habían artistas únicamente eh, de Hong Kong o relacionadas a historias eh, eh, que tenían que ver con Hong Kong sino en este caso es una obra de una artista brasilera que se llama Lisha Pape eh, que en los sesentas eh, hizo un montón de trabajos experimentales eh, en torno a la, la forma las relaciones del cuerpo con el color eh, esta obra que se llama Divisor es literalmente lo que, lo que ven una gran tela eh, donde hay huecos y es eh, activada por los participantes de eh, la acción no sé por qué no tengo otras imágenes para ver esto, pero eh, lo que hicimos fue que en el centro de Hong Kong paramos, eh, logramos, digamos, una, que nos den por un espacio de tiempo una calle en el centro de la ciudad y convocamos a eh, diferentes personas de la sociedad para activar esta gran tela. La obra se llama divisor y ese título tal vez es muy interesante para entender todas estas discusiones eh, porque lo que nos habla es un poco de lo que nos divide y lo que nos une como humanos, ¿no? De por qué creamos diferencias entre nosotros. Eh, a ver, esta imagen también es chévere. Bueno, ahí lo ven un poco. Entonces, esta fue la acción que hicimos en el, en el centro de la ciudad. Esto, no no esto no esto no esto. sí entonces era como esta forma que se iba haciendo a partir de cuerpos que están separados y que tenían que movilizarse y solamente funcionaba si realmente se movían entre ellos. Eh, una obra como eh, muy fuerte y que de nuevo no tenía que ver literalmente con estas historias, pero en el contexto curatorial en el que los enmarcamos, sí tenía ver, que ver con eh, las, las aproximaciones y las diferencias eh, entre individuos. Y por último la obra que causó digamos más un boom mediático porque se trataba de la figura de Ai Wei Weiwei, eh, fue una pieza que eh, Ai Weiwei Wei hizo para la, para la exposición específicamente eh, mi co curador eh, lo visitó en Beijing en el estudio eh, por razones de otra exposición que ya habían hecho en el pasado y hablándole de la exposición que estábamos armando en Hong Kong eh, él mismo dijo que él quería hacer una pieza que ya había que había tenido ganas de hacerla pero que esta exposición creía que era como el mejor contexto y no la contó y era como perfecta como para incluirla nosotros digamos con el curador pensábamos como bueno será que sí porque porque trabajar con una figura como tan mediatizada como hay Weiwei siempre es como bastante tricky si ¿sí? como eh, en sí realmente sí sobre eh, acaparó en términos como de eh, visibilización del proyecto su obra pero eso fue bueno a la vez porque le dio digamos más eh, eh, más eh, eh, visibilidad eh, periodística al proyecto en sí pero el proyecto en sí yo lo considero a mí o sea personalmente creo que hay unas ciertas horas de way que, que fallen pero esta esta obra realmente es interesante porque no solamente criticaba eh, el gobierno central que es usualmente lo que eh, sus últimas obras hacen sino que también criticaba en sí el contexto en hong kong porque es una obra que realiza eh, literalmente un gran mapa de china hecho de, eh, de tarros de leche en polvo sí que, lo que la razón por la cual ocurre y por qué es importante y por qué tiene que ver con toda esta historia es que desde hace cinco meses eh, Hong Kong le puso una restricción a los chinos de China continental para sacar bueno no es la opción de contra la restricción es que nadie puede sacar más de dos tarros de leche de Hong Kong sí eh, que es como la gran paradoja de el mercado abierto de Hong Kong donde uno puede hacer transacciones de lo que quiera sí de, es, es es el gran puerto de Asia pero solamente a, es, es posible sacar dos tarros de leche eh, de Hong Kong y la razón por la cual empezaron con esa restricción es porque eh, chinos de China continental por causa de eh, una serie de de leche en polvo contaminada en china Están en, habían empezado a comprar leche en polvo en hong kong que era de buena calidad y que estaba sí que bien hecha y venía con todas las regulaciones empezaron a comprar grandes cantidades en hong kong y llevarlas a china los chinos eh, de clase media que tenían eh, el eh, las posibilidades de ir a Hong Kong para comprarse leche pues lo hacía por casos individuales pero pues ya había toda una red eh, de una economía eh, paralela en relación a este producto específicamente este producto entonces se empezó a construir una paranoia en Hong Kong de que eh, iba a haber una escasez, se iba a producir una escasez del producto en, en, en Hong Kong por causa de este mercado. Y ahí empezó a hacer la restricción. Entonces, el producto carga con una, un significado supremamente fuerte dentro de la obra. Pero sí, ese es el producto. Eh, es lo que hizo Ai Weiwei fue que eh, las regiones de China están divididas de acuerdo a, un, eh, a una marca de una leche en polvo y algo interesante cuando ya estaba montada la obra era que como las puso no verticalmente sino acostadas hacía visible el empaque que en su gran mayoría si no todas siempre tienen dorado entonces cuando está montada y ya se prendía la luz de la exposición la obra literalmente brillaba y entonces se volvía re realmente como un objeto de deseo. Algo tan eh, primario no, como la leche en polvo se convirtió en eh, realmente algo como de lujo. ¿sí? Eh, el... ¿Cómo? Tan valiosa como el oro. Sí, tan valiosa como el oro. Y bueno, pues en la misma la obra, también, no sé, dentro de historia del arte, como que también es interesante entenderla. Como las cans no de Warhol también están relacionando, como que es el mismo producto eh, pop, pero hecho eh, en, en este contexto de la leche y las ansiedades raciales que existen, las ansiedades eh, xenofóbicas que existen en, en, en Hong Kong. Yo solamente las voy a dejar con eh, uno de los YouTubes mediáticos para que vienen como la dimensión de lo que hizo esa obra. A ver. Sí, qué, qué bueno que hayas dicho eso, porque yo dije, bueno, por tiempo no, pero eh, en Perú en los años ochentas, eh, en relación a la leche, eh, el consumo de leche y la, más que todo la producción de Nestlé, eh, en latinoamérica de una leche en polvo que consume la gran mayoría de tercer mundo eh, unos artistas en los 80s tomó ese objeto como un lugar metafórico para hablar de las desigualdades sociales eh, creando una imagen de un icono religioso criollo llamado Sarita Colonia pintado sobre las eh, superficies de los tarros de leche eh, a ver, ¿cómo se llama esto? Lina, ahorita el paso. Solo para que tengan una imagen. Eh, sí, que es esta imagen de, de Sarita, pero las, las, los tarros no están acostados, sino, sino que son encima de las tapas. Eh, es una pieza de 1980, hay un YouTube súper interesante, si ustedes hacen eh, un Google, Sarita Colonia, eh, Arte al Paso, ven la historia de cómo esta imagen ¿no? de Sarita eh, es hecha por eh, estos tarros de leche y por qué el uso de esa leche y cómo está cargado de las desigualdades sociales en América Latina. Muy bueno que se haya acordado, señorita. Sí, sí, sí, por atención. <risa> Eh, A ver, es que no me acuerdo cuál es. Espérate, ven. China made entirely out of baby milk. 1,815 cans to be exact. If you look at some of the brands they've used, though, they're all international labels. These are the most popular ones amongst mainland Chinese tourists when they come to visit Hong Kong. Go to any pharmacy, there are long queues for them. In the lead up to major holidays, especially, there have been, at times, shortages because they've bought so much. Well, that has made a lot of local mothers and Hong Kong residents angry. Take okay, Milk powder is the source of tension we have with mainland Chinese. So, to see so many cans of baby formula in the shape of China is very provocative. I've got some Not my son. Chinese buy cases of milk powder. And sometimes when we see my sister buying two cans, they will also want her share. That's why we get angry. For many visitors, it's a novelty to see so many cans of baby formula. Milk powder is now a restricted item. Anyone leaving Hong Kong with more than two cans is treated as a smuggler. They face fines and even a jail term. But many here believe the mainland Chinese will find ways to bypass the restrictions. Some of these foreign brands are available on the mainland, but Chinese parents just don't trust their own food supply. They'll stop at nothing to get what they think is a safer supply in Hong Kong, even as far away as the UK. But just look at how big mainland China is. Hong Kong es tan pequeña que no se registra el mapa Y así la pregunta para muchos padres aquí es esta. ¿Hay suficiente suplice para todos los bebés? Bueno, como vieron, ahí en la misma sala estaba esa pieza de Ming Wong de las colecciones de, de los... Eh, pósters de cine, de, que mostraba estas imágenes estereotípicas, ¿no? que era como importante ponerlo ahí porque justamente mm, lo que ha producido todo este fenómeno eh, en relación a mm, la leche en polvo, es que ha como catapultado las construcciones culturales de los hongkoneses en torno a los chinos como rateros, corruptos. no Las mismas representaciones y arquetipos estereotípicos en que norteamericanos y europeos construyeron los imaginarios y las representaciones de los inmigrantes chinos, pero ahora usados por los mismos chinos de hong kong en relación a sus vecinos ¿no? eso era un poco gran parte de las tensiones así como de las representaciones que se estaban haciendo dentro de la exposición no. como eh, estas mismas eh, eh, experiencias de miedo a la contaminación eh, en culturales o fisiológicas en el pasado eh, están ocurriendo hoy en día y de nuevo yo hablé en un momento como el miedo como al nicaragüense como pensado como una como la peste social eh, local es para hablar como que pestes sociales ocurren la construcción de pestes sociales ocurre en todas partes del mundo no porque el miedo a la alteridad es como lo que construye gran parte de eh, eh, la cotidianidad en diferentes lugares, ya sea en China, ya sea en Estados Unidos, en fin. Bueno, eso es. Muchas gracias. los que tengan preguntas, comentarios, los que quieran saber un poquito más de algo eh, o como hicimos la vez a, a, a, en la primera exposición de sí hay algo que les interesó Ay, es que no <risa> Mimian, ¿tienes alguna pregunta? No, un comentario. A ver, un comentario. Este, no, nada más. Acordándome de la charla que dio Ward cuando vino sí. a, a la exposición, también es, es interesante cuando lo oí hablar a él, este, también es el miedo al gobierno chino, ¿verdad? que no solo es ese o sea, un poco para mí como bueno, como dije antes y sabiendo lo que yo sé que está muy filtrado por, mis, por mi familia de, de lo que sucede allá eh, un poco para contextualizar es que también hay mucho miedo por formar parte de eso porque las, las posiciones políticas y, y, y la, digamos, la la libertad en China es algo muy contrastante con lo que viven los japoneses, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tiñe también mucho de ese... de ese miedo a la alteridad porque es como que el día que yo sea igual este, voy a perder un montón de estas... De, de mi realidad, ¿verdad? Y entonces un poco como haciendo como recordándome de lo que, de las cosas que nos contó Warren, ¿verdad? Este yo me imagino que tienen que agregar a toda esta complejidad de, del miedo y la xenofobia hacia, hacia, hacia la población, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el pueblo que el gobierno, pero de alguna manera es muy fácil ver al otro como una como un única, una única entidad, ¿verdad? y no como como todo como bueno como una sociedad digamos con sus individuos Entonces nada más eso como que me está me acuerda mucho o sea me, me viene mucho a la mente las cosas que dice que que, que hablaba Warren entonces es, es eso nada más el comentario bien se refiere a Warren León eh, Chihuahua que fue un artista de Hong Kong que vino aquí eh, y que hizo parte de la exposición de Hombres entre las Ruinas, y él dio una charla con eh, Mario Santicio, un artista guatemala hicimos como unas charlas juntos con él, entonces mi se refería un poco a eso para los que están un poco... <risa> a ver, eso está bueno, está bueno. Espera que lo estamos grabando, espera. Bueno, son ideas mías, la preocupación. El miedo el miedo es, es la política usada para aterrorizar a los pueblos sí. en pro de alguna causa que se quiere conseguir a veces, ¿verdad? Entonces, eh, me faltó una obra en exposición, me faltó una obra... Porque está lo de lo del el SARS, ¿verdad? Que atemorizamos al mundo entero con esa epidemia, porque nos iba a llegar hasta América Latina de pronto, y era el mismo momento en que estaban atacando a Irak. ¿Verdad? El mismo momento en que atacan a Irak. Entonces, yo hubiera un, incluido una, una, una obra que hiciera referencia a eso. Luego, otra cosa que me preocupa por la misma situación mundial es la imagen de la bandera palestina con el palestino tirando piedras que pusiste en relación a las piedritas de la Virgen del Sicario de, de, de la Virgen. O sea... Porque son imágenes muy fuertes que exaltan los ánimos, o sea, es como es como regalar esa imagen, exalta los ánimos <ríe> eh, a la violencia misma, o sea, y al estereotipo al estereotipo en el pensamiento que quieren dominarnos con el estereotipo de lo que tenemos que pensar o sea eh, los gobiernos dominantes mundiales necesitan que odiemos a otros verdad entonces me da un poco de temor o sea porque eh, lo que pasa en el medio oriente es heavy y, y, y, y, y la imagen es una imagen muy potente para grabar en la memoria <risa> como asociación <risa> Ah, sí. Es muy interesante que hayas traído lo de la guerra de Irak porque ocurrió simultáneamente en 2003 y en relación al miedo es claramente porque lo que produjo la retórica en Estados Unidos en relación al miedo de ser invadido, bombardeado ¿no? eh, por... Eh, La construcción de miedo, sí, fue justamente lo que eh, sustentó la razón por la cual se hacía la guerra, ¿no? Y simultáneamente, en términos históricos, ocurrió al mismo tiempo que, que Irak. En la exposición no hay una obra en sí eh, que hable sobre esto, porque pues nos parecía como que bueno dentro del mismo espacio como que se nos salía un poco, pero hay dos entrevistas que nosotros hicimos a um, personas que vivían, en, pues, alguien de Hong Kong eh, y una periodista de Irlanda que vive desde hace 20 años en Hong Kong y ella en su narración hace esta relación sobre Irak. Y entonces sí estaba, así como de dónde se producía el miedo, como que había, y ella habla, usted lo va a pasar, porque es muy interesante como habla del miedo que producía la retórica de los y el miedo que existía en Hong Kong en relación a, a, a la epidemia. Eh, en el caso de las piedritas y sí, Palestina, sí, tal vez en la presentación tienes razón que se pudo ver como, como un poco caricaturesca. Yo, yo hacía la... Um, eh, la importancia de tenerlo ahí es como eh, como algo que tiene que ver como en relación como a, um, a connotaciones religiosas en torno a la violencia eh, creo que en sí la misma obra de Jacob pues juega con algo caricaturesca, ¿no? porque es como esta imagen y es como aquí están las piedritas, ¿no? <risa> eh, y en el caso de ponerlo en la presentación, eh, sí creo que, no sé, lo que queda de una izquierda global, así como de international left, ¿No? Eh, tiende a no eh, moralizar eh, la causa palestina, sí. Entonces como que le damos el, ¿cómo se llama eso? Como le damos el perdón, como, como, como bueno, si sí, en piedra, sí. Como la Virgen de los Sicarios lo que hace, como resuelve la culpa del delito, ¿no? Eh, a eso me refería de por qué incluirlo, porque es como eh, hay razones para que lo hagan. ¿sí? Así hay razones para que David haya cortado la cabeza de Goliath. Justificamos o mora, moralmente justificamos de que echen piedra. ¿sí? Bueno, muchas gracias. <risa>